Perfil del puesto Operadora de caja Hola, y uno de los puestos más importantes es el de la operadora de caja, ya que es nuestro contacto directo con el cliente. Objetivo El objetivo de la operadora de caja es controlar el efectivo en cada una de las acciones que se realizan por venta. Realizar los cortes de turno y de diario, ambos con su factura correspondiente, sin faltante o sobrante de efectivo dar todas las entradas y salidas de mercancía al sistema, dar salida a la merma generada por todos los productos y realizar los cambios de precio correspondientes. Perfil y aptitudes del proceso Para cumplir con tus objetivos, es necesario tener buena actitud de servicio, excelente presentación, desenvolverte eficientemente trabajando en equipo, ser rápida para el cobro y uso de la computadora y recuerda que también es necesario que seas puntual y responsable. Además debes saber muy bien la aplicación del sistema SAP 7. Pero lo más importante es que seas amable con el cliente. Recuerda que ellos son esenciales para nosotros y te ayudará a realizar tus funciones de manera eficiente. Desempeño laboral y la